sorteo anterior, 66.85. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. Durante mayo y junio recarga y compra paquetes en los puntos de venta supergiros a todos los operadores. Por montos iguales o superiores a 5.000 pesos puedes participar en sorteos semanales, smartphones, tablets y parlantes. Consulta términos y condiciones en triple www.supergirosatlántico.com.co. Se han detenido las balotas para así conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 8. En la tercera balota el número 7. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0, 8870. 88.70 es el número ganador de la noche de hoy, 13 de mayo del año 2023. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número.